Lo que de recibo del caso es importante tenerlo guardado o se va a utilizar para el segundo caso? Uh, sí, tú cada vez que recibes una carta del gobierno uh, viene con un número de recibo o alien number, siempre guardan esa información porque siempre va a ser necesaria después, um, si quieren tomar copias digitales lo ponen en, en su computadora o lo que sea, pero siempre guardan una copia para tenerla a mano, porque el, el número de recibo lo pueden usar para ingresar a USCIS.gov y revisar cómo va su caso.